En la mitología griega, Gea, Urano y Ponto son dioses primordiales del panteón. Gea engendró a ambos sin unión de amor y con ellos tuvo una amplia descendencia, entre ellos los titanes y los titánides. Urano es el principal dios del cielo, a la vez hijo y esposo de Gea, y tuvo una amplia descendencia con ella, salvo Afrodita, que nació cuando Crono le castró y arrojó sus genitales al mar. Gea es la diosa de la Tierra y se la consideraba como una diosa madre, siendo su equivalente en Roma la diosa Terra. En la época griega se le representaba habitualmente entregando a su hijo Eritoneos a la diosa Atenea. Sin embargo, Ponto, dios del mar, tuvo entre los griegos una presencia poco relevante. Unida con su madre tuvo como descendencia, entre otros, a Oribia, Nereo, Doris y Taumante océano y la Titane de Tetis fueron dos de los hijos de Gea y Urano. Son al mismo tiempo hermanos y esposos y juntos engendraron a todos los ríos y a las ninfas oceánides que personifican los ríos, arroyos y fuentes. Océano representa el elemento acuático en la mitología griega, siendo considerado el padre de todos los ríos. Se identifica con la antigua creencia según la cual la Tierra era un disco plano alrededor de la cual fluía un inmenso río circular llamado océano. Se le representaba con la parte superior del hombre y la parte inferior de serpiente. Por otro lado, Tetis simboliza la fecundidad de las aguas. No desempeñó un papel especialmente relevante en los cultos griegos y sus representaciones son más bien escasas. Puede ser vista como un equivalente a Talasa, la personificación del mar, y no debe confundirse con la nereida Tetis, madre de Aquiles. En el panteón olímpico de los griegos se encuentran recogidos todos los dioses que forman su mitología. En este caso vamos a ver cuatro de ellos y las relaciones que les unían. En primer lugar tenemos a Zeo, el titán de la inteligencia, e hijo de Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Todos los hijos de Gea y Urano fueron titanes y pertenecen a la generación divina primitiva, de la que luego surgirá la generación olímpica. Fueron doce en total, seis hijos y seis hijas, todos ellos gigantescos y normalmente personificación de abstracciones. Urano impedía que los hijos de Gea salieran de su vientre, manteniéndola en un continuo acto de fecundación, hasta que Crono castró a Urano y liberó a sus hermanos. Pero igual que Crono destronó a su padre, también Zeus, hijo menor de Crono, derrocó a su padre y le expulsó para reinar en su lugar. Se entabló así una guerra que duró seis años, la Titanomaquia, de la que saldrían vencedores los dioses olímpicos. Zeo se unió a su hermana Febe, titánide del brillo y de la luna, y tuvo como descendencia a Asteria, personificación de la luz y el cielo, y Leto, que representa la noche en la oscuridad y los espíritus de los muertos. En la mitología griega, Asteria, la hija del titán Ceo y la titani de Febe, fue perseguida por Zeus, que trataba de tomarla. Para escapar de él, se arrojó al mar y se convirtió en una isla errante, conocida por unos como Asteria y por otros como Ortigia. Más tarde se la dio el nombre de Delos. Otra versión dice que para evitar a Zeus se convirtió en codorniz. Por último, la otra hija de esta pareja, Leto, que en la mitología romana tiene como equivalente a Latona. Tras tratar de violar a su hermana Asteria, Zeus unió con Leto. Hera la persiguió para que nadie la cogiera en el parto, recalando finalmente en la isla Ortigia, cuya personificación es la propia Asteria. Finalmente dio a luz a Artemisa y Apolo, quienes siempre protegieron a su madre. Hiperión es el dios de la observación, hijo de Urano y Gea y uno de los doce titanes. Casado con su hermana Tea, titánide, diosa de la vista y la que da brillo a los metales y las gemas, juntos engendraron a Helios, Helene y Eos. Helio es el dios del sol, fiel servidor de Zeus, nada de lo que pasa en el mundo, escapa a su mirada. Precedido por Eos, comienza cada mañana una carrera desde el oriente montando en un carro de fuego tirado por caballos luminosos. Atraviesa todo el cielo en dirección oeste hasta que a la tarde cae en el océano, donde sus caballos se bañan. Por la noche recorre el océano en una barca para rodear el mundo. En Roma, el culto oficial al dios del sol no se concretó hasta el siglo III. Selene es la personificación de la luna y tiene su equivalente en la mitología romana. Aparece en el cielo cuando su hermano Helio termina su recorrido diario. Selene se enamoró de un humano, un pastor llamado Endimión, por lo que pidió a Zeus que le diese la vida eterna para que así nunca la abandonase. Cada noche Selene bajaba a ver a su amado. De su amor nacieron 50 hijas inaxo. Eos es la diosa de la aurora y, junto a sus hermanos, pertenece a la generación divina que precedió a los olímpicos. De su unión con Astreo, concibió a los astros y a los vientos. Regula la sucesión de las noches y los días y, con su salida en el cielo, abre las puertas del cielo al carro de Helio. Afrodita, celosa de encontrar una competidora en el corazón de Ares, la persiguió con furia y rencor. Japeto era uno de los titanes, hijo de Gea y Urano. Como su esposa Asia, una oceánide, fue padre de Atlas, Epimeteo, Menecio y Prometeo, ancestro, por tanto, de la raza humana. En conjunto, los titanes fueron los hijos de Gea y Urano y pertenecen a la generación divina primitiva, de la que luego surgirá la generación olímpica. Fueron doce en total, seis hijos titanes y seis hijas titanides. Prometeo fue un titán amigo de los mortales, hijo de Japeto y la Oceanide de Asia, y hermano de Pimeteo, Atlas y Menecio. Fue venerado sobre todo por haber robado el fuego a los dioses y habérselo dado a los hombres. Es considerado por ello el protector de los hombres. Prometeo realizó un sacrificio de un buey dividiéndolo en dos partes. Dio a escoger a Zeus y éste eligió la grasa, pero se enojó al ver que ésta solo ocultaba huesos y no la carne. A raíz de su enfado, Zeus privó a los hombres del fuego, pero Prometeo lo robó del monte Olimpo y se lo devolvió a los hombres. Prometeo fue castigado y encadenado. Además, Zeus mandó un águila para que lo devorase el hígado, pero dado que era un dios y como tal inmortal, el hígado le crecía de nuevo cada noche y el martirio se repetía día tras día. Finalmente fue liberado por Heracles, que disparó una flecha al águila. Y para vengarse de la humanidad, Zeus envió a Pimeteo, quien tenía la caja con todos los males, una mujer, Pandora. A pesar de la advertencia de Prometeo de no aceptar regalos de Zeus, la recibió, pero esta abrió la caja dejando salir las desgracias. Epimeteo tuvo una hija con ella, Pirra, que junto a Decaulión fueron los padres del género humano tras el diluvio. Por otro lado, Atlas fue el jefe de los titanes en la guerra con los olímpicos. Después de la derrota, fue condenado por Zeus a sostener la tierra sobre sus hombros para mantenerla separada de los cielos.